Bueno señores, ahora sí, Dani, nos has preparado una, una presentación muy interesante, ¿cierto? Uh -huh. eh, acerca de la temática de la revolución digital, sobre todo en el tema de los seguros. Uh -huh. Digamos que vamos a ver un poco el contexto histórico de dónde vino eh, esta revolución digital, porque se habla que es, es la cuarta revolución, pero tú nos vas a compartir un poco más en, pues digamos que a continuación de qué se trata un poco. Bueno, va, venos contando mientras vamos compartiendo eh, la pantalla y mostrando nuestra presentación. Bueno, eh, como ya leyeron, nuestro tema de hoy es la revolución digital de los seguros. Eh, estamos en la revolución 4.0, pero tenemos que entender cuáles fueron las primeras tres etapas que han logrado y por las que hemos pasado y nos hemos tenido que adaptar para llegar a, a, la, a esta etapa de la revolución 4.0. Sí, Entonces es. la idea es que conozcamos un poquito todo ese recorrido como sociedad que hemos eh, tenido en evolución para llegar a este punto en que la tecnología se ha apoderado de nuestra cotidianidad y cómo desde nuestro mercado de seguros empezamos a adaptarnos y a adoptar a nuestros usuarios. Ok, perfecto. Bueno, la gente, es importante que la gente de Zoom nos escuche. Eh, estamos viendo algunos participantes que dicen que no. Recuerden que hay que tener, evidentemente, si están desde su celular o desde su laptop, pues tienen que tener eh, encendidos los parlantes, ponerle volumen y porque nosotros aquí si nos, eh, si nos está registrando y algunos participantes también en Zoom, en la plataforma de Zoom, está registrando que sí hay audio. Entonces lo que vamos a hacer es compartir la pantalla para ambos. Ok. Y bueno, por aquí ya está compartida. Y vamos a compartir también para nuestros amigos de Facebook. Así que aquí estamos. Perfecto. Yo creo que ahí estamos. Ahora sí. Bueno, arrancamos con este tema. Listo. Eh... Bueno, todos los que nos acompañan ya conocen Subseguros Ajá. Listo. Eh, bueno, ahí, ¿verdad? exacto. Bueno, vamos a, vamos, es, es una buena, es una buena eh, digamos que aclaración que acaba de hacer Daniela. Para quienes todavía no conocen Subseguros les voy a contar algo muy rápido. Nosotros sí. básicamente somos un software CRM para agencias de seguros en Latinoamérica, ¿cierto? Se llama Subseguros lo pueden ver, si quieren conocer un poco ¿verdad? más, ingresen a www.sobseguros.com, nada más. Y datos de interés. Simplemente estamos, eh, bueno, estamos con un poco más de 600 agencias en Latinoamérica. Estamos presentes en 14 países, casi todos Latinoamérica, incluyendo el sur de Estados Unidos, y fuimos destacados, ahí les vamos a compartir luego esta de esta eh, charla, un artículo que nos hizo un, digamos que una institución dedicada al análisis de todo el tema de Fintech e Insurtech, que ya les vamos a contar más adelante de qué se trata. Una institución mexicana que se dedica a analizar esto, y nosotros estamos dentro del el radar de las empresas que están haciendo algo a través de tecnología para el sector asegurador. Eso somos nosotros. Pero vuelvo y lo repito: ingresen a www.sofseguros.com, y ahí puedan ingresar, bueno, eh, ver un poco más acerca de Sofseguros. Y vamos con el tema de revolución digital. Eh, bueno, también quiero aclarar eh, que esto hace parte de Academia de Seguros nos preocupamos constantemente de que eh, el mercado de los seguros se adapte a lo que vamos a hablar hoy, que es a la revolución 4.0. Pero entonces, como les venía diciendo, nosotros tenemos que conocer nosotros como sociedad eh, a qué nos hemos ido adaptando en las tres anteriores revoluciones. Entonces, la primera revolución se da con la máquina de vapor. En esta época, dejamos de hacer todos los trabajos que hacíamos manualmente para dar paso a las máquinas y pasamos de movilizarnos eh, por medio de los caballos y diferentes animales para empezarnos a movilizar en la locomotora. Luego damos un brinco a los años de 1870, 1880, cuando comienza la, la producción en masa. Ya las empresas dejan de ser... Pequeñas empresas manejadas por familia y se empieza a hablar de producción en masa, empiezan a contratar y a sacar producción eficientemente. Eh, hay que aclarar que en estas dos revoluciones pasa algo muy importante y es que empezamos a aumentar eh, la población y mejora la calidad de vida. Y aparte de aclarar que surge una nueva clase social. Luego damos un brinco al siglo XX con la llegada del Internet. Con el internet cambia totalmente la comunicación y la información. Ya todo se vuelve un poco más accesible. Eh, ya todo a través de las máquinas comenzamos a tener la información rápidamente, dando paso a lo que vamos a hablar hoy, que es a la cuarta revolución industrial. Yo les hago una pregunta. Están escuchando, porque evidentemente yo hablo más, digamos que tengo un tono más alto que Daniela, pero es importante que nos retroalimenten si están escuchando bien a Daniela o toca que les subamos un poquito de volumen aquí a esta mujer. Díganos si la están escuchando. Bueno, parece que sí, así que sí. si no la están escuchando bien, por favor, din, díganos para poder saber. ¿ok? Listo, gracias. Listo, bueno, continuamos. Eh, todos sabemos que en este momento estamos totalmente rodeados de tecnología. Y ahora, si nos la llegan a quitar, ¿cómo quedaríamos totalmente perdidos? Porque nos hemos ido adaptando a cosas cotidianas que, ahora, que pues anteriormente no tenían internet, pero ahora lo tienen y nos han facilitado la existencia. Entonces, acá hay una frase que me gusta mucho que dice, lo que hoy vale mucho mañana estará mejorado con la ayuda de la inteligencia artificial. Y esto entra con el IOT, que es el Internet de las Cosas, que es como el Internet se ha apoderado de esas cosas cotidianas. Ahorita sabemos que eh, la nevera y la casa en general tiene Internet, ya podemos desde el celular darle acciones a la nevera para que se limpie sola, para que comience a darle eh, otro nivel de frío a las frutas, a las verduras. Bueno, constantemente estamos enviando datos a, a, a todos los sensores que nos rodean. Está eh, la inteligencia artificial, que es cómo a estos software le han dado eh, pensamientos casi humanos y aprenden solos. O sea, ahorita estamos hablando de que prácticamente las máquinas hacen lo que hace una persona. Y ahorita entramos en materia a lo que nos corresponde en el mercado de los seguros, las insurtech. Cómo la tecnología viene a colaborarnos, a colaborarnos en nuestro mercado cómo la tecnología nos va a ayudar a llegar más fácilmente, más rápidamente a todos nuestros usuarios y potenciales clientes. Uh -huh. Yo quiero hacer ahí un aporte adicional y una pregunta, y gracias por pues, el feedback que nos están dando por redes sociales y aquí también por Zoom. Uh -huh. eh, bueno, algunos escuchan perfecto, otros dicen que hay que subir un poquito. Yo me comprometo a coger a esta mujer y subirle un poquito uh -huh. más de volumen. Pero bueno, de, digamos que dando un poco más de ejemplos, en, en relación a la cuarta revolución industrial cierto que es el tema de básicamente el tratamiento acelerado de grandes cantidades de datos internet de las cosas neveras eh, electrodomésticos conectados a internet casas conectadas a internet que las podemos inclusive manejar desde el celular prender a apagar la luz eh, apagar remotamente no sé eh, el aire, aire acondicionado bajar las luces bueno todo ese tema Machine Learning, ¿cierto? Todos conocen eh, la, la película Yo Robot, ¿cierto? Eso está pasando actualmente. Ustedes conocen eh, un centro de investigación muy importante en Estados Unidos que se llama el MIT o MIT, ¿cierto? Eh, que hace investigación y desarrollo aplicado en robots, ¿cierto? Robots que pueden ya rescatar personas, robots que pueden andar, tomar decisiones y sobre todo hay una imagen muy ilustrativa que tenemos ahí, que es los autos que se conducen solos cierto ¿Qué va a pasar con todo este tema? A nivel regulatorio, ¿qué está pasando? Entonces, miren que esto está corriendo demasiado rápido. Eh, hay algo que se habla mucho de esta cuarta revolución y es que existe un miedo generalizado en el que se piensa que entonces las máquinas nos van a reemplazar, que los robots nos van a reemplazar. Pero algo a lo que queremos llegar con esta charla es no, no tengamos miedo, más bien... Miremos cómo nos adaptamos y los volvemos nuestra mano derecha. Ajá, List. así es. Bueno, eh, los ciclos de innovación son más rápidos. Antes teníamos que esperar ciclos para hablar de innovación y de cambios. Eh, por ejemplo, desde el Neolítico, con la, cuando el hombre descubrió el fuego, empezó a hacer agrícola, empezó a domesticar animales, pasaron muchos años hasta llegar a la primera revolución eh, industrial, pero ya no lo tenemos que hacer. Ahorita rápidamente llegan las tecnologías y en cuestión de años las aprendemos a manejar. Eh, llegan nuevos productos que no sabíamos cómo utilizarnos y ya a través del celular rápidamente aprendemos a usarlos. Entonces los ciclos de innovación son rápidos y a esa velocidad tenemos que aprender a adaptarnos. Asimismo llega las estas aplicaciones disruptivas, o sea, algo que hacíamos cotidianamente muy manual ya solamente en cuestión de estirar la mano y hacer un clic lo logramos. Con la llegada de Uber ya no tenemos que salir a buscar un taxi, sino que simplemente Doy un clic de que lo necesito, creo que lo necesito, y lee GPS, dire, dice mi dirección, y ya solo me tengo que espera, eh, sentar a esperar a que llegue. El, como Netflix cambió el proceso de tener que ir a un lugar, a una tienda, a mirar y elegir qué título voy a llevarme para ver el domingo en la noche, y luego termino de verla, la empaco y la devuelvo. Ya no, ya Netflix le dice tranquilo, quédese en su casa. Simplemente abra esta aplicación, elija el título y relájese. Y no la tiene que devolver, sino que simplemente cierra la aplicación y elige otra película. Ahora Neki, todos tenemos un número celular. Ahora con Neki puedo, a través de mi número celular, enviar y recibir dinero. Y ahora, un punto que en este momento nos eh, toca a nuestro mercado, el cotizador de seguros. Y acá me quiero detener y preguntarles a ustedes, ¿qué piensan de los cotizadores de seguros? ¿Lo han utilizado? ¿Piensan que son una, un, algo amigable para ustedes, para el mercado? ¿O realmente dicen, no, no nos gusta para nada? Ok, entonces cuéntenos, queremos saber y leer sus experiencias con relación a los cotizadores puntualmente, por ejemplo, en el tema de, de, de autos, ¿cierto? Cotizadores de autos, ¿qué piensan ustedes? ¿Son una oportunidad? para su industria uh -huh. o son una amenaza. ¿Ustedes qué tal lo ven? Cuéntenos sus experiencias porque se trata de conversar del tema de la tecnología uh -huh. aplicada al sector asegurador. Entonces cuéntenos un poquito qué les ha pasado o qué opinión les merece el tema de la cotización de autos, ¿cierto? Por ejemplo, a través de Internet. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos por acá de Zoom. A ver, los tenemos... No, aquí están... Muestra. ¿Qué nos dicen por aquí? Bueno, lo ven como una oportunidad. Una oportunidad, es una buena herramienta, nos permite agilizar servicios, ¿ok? Dicen por acá. Definitivamente son muy necesarios, también dice Danilo Cadena, aquí en nuestros amigos de Facebook. Son rápidos, fáciles de usar, súper. Bueno, Argelis también, de, de, digamos que dice que es individual por cada asegurador, y si estuviera integrada sería espectacular y es una oportunidad, por supuesto, es un tema que ha ido avanzando con el tiempo, ¿cierto? Eh, ta, ta, ta. Bueno, por aquí Marcela nos dice, es una oportunidad que podemos agilizar y no estaremos amarrados en solo trabajar eh, o dar respuesta desde la oficina. Muy bien, es súper importante todos los aportes que han dado y efectivamente vamos a ver cómo aplicamos esto a cada una de sus agencias de seguros. Uh -huh. Listo, entonces... Bueno, vamos aquí. Bueno, entonces, ¿cómo tienen...? Basados en cómo el cotizador viene a agilizar trabajos, a hacerlo más rápidamente, ¿cómo nos volvemos un insurtech ¿Cómo empezamos a utilizar herramientas que dinamicen mi negocio, que hagan que nuestros usuarios tengan una experiencia que sea ágil, rápida, eh, características de esta revolución? Entonces, en este punto también quisiera preguntarles en, en su mercado ya comenzaron a utilizar herramientas tecnológicas y cuáles utilizan o cuáles les gustaría utilizar. Ajá. Por aquí dice Adriana Rodríguez también, que aprovechando esa pregunta, que los cotizadores a través de Internet facilitan la vida. Ellos, eh, ah, bueno, sí, también es la puerta para que el cliente te cambie solo por precio. Bueno, es, hay una oportunidad, ¿cierto? Pero básicamente tenemos que mirar cuál es nuestro valor diferencial, ¿cierto? José Rodríguez nos dice. Eh, que han hablado con desarrolladores, pero eh, digamos que las compañías no siempre dan permisos de integrar. Aquí es donde ustedes y nosotros tenemos que sumar esfuerzos uh -huh. para tocar las puertas directamente con las compañías y que la industria aseguradora pues simplemente agilice este tema para que finalmente ustedes que son el canal intermediario, uno de los canales más importantes de las compañías aseguradoras, pues puedan crecer gracias a la inclusión de la tecnología. Bueno, eh, ¿qué tiene que ver este tema de la inclusión de la tecnología en nuestro mercado? Eh, hace algunos días he leído títulos que dicen eh, nuestro mercado va a desaparecer, eh, nuestro mercado eh, cada vez es menor, cada vez se cierran más agencias aseguradoras. ¿Pero qué tiene que ver todo esto? Pues que realmente no nos estamos adaptando a esta revolución, la revolución digital. No nos estamos... Eh, llevando una experiencia rápida y ágil, eh, cerca de solamente el 3% de las agencias que existen tienen página web o tienen un botón de pagar en línea, es decir, ¿qué está pasando con el gran porcentaje de las otras agencias? Están haciendo de la forma tradicional, saliendo a la calle, buscando el cliente y nos estamos dando la oportunidad al cliente de que nos busque a nosotros con solo un clic entonces el valor agregado de las tecnologías es la experiencia del ser humano es el poder contestar inmediatamente eh, a nuestros clientes como estamos ya en una era de información en donde ya el cliente ya eh, lo estamos educando constantemente para que busque y nos busque constantemente está buscando haciendo preguntas y quién está para contestarle Pues debemos estar nosotros ahí detrás listo me preguntó de una con esa misma rapidez contestar entonces, esta es la experiencia que tenemos que brindar a nuestros clientes. Es decir, sí, como vemos ahí, básicamente tenemos que integrar la tecnología como un instrumento más, ¿cierto? Un instrumento que nos va a ayudar a escalar nuestro negocio, a mejorar nuestro servicio, pero básicamente ustedes, como expertos en el tema de seguros, son los que tienen la experiencia, ¿cierto? La experiencia del servicio que es tan importante como valor agregado fundamental para cada uno de sus eh, digamos que clientes asegurados y sobre todo los prospectos. Entonces, recuerden, la tecnología finalmente es una muy buena herramienta, un instrumento, pero ustedes, quienes son las personas, son la clave absoluta del éxito. Bueno, entonces ahorita les estaba hablando de algo que me impresionó mucho. ¿Cómo es que solamente el 3% tiene página web o tiene un botón de pago en línea? Solamente el 3% se está adaptando o se adaptó a esta era, entonces hay un embudo que nos, eh, que nos lleva a entender un poquito cómo podemos empezar en esta dinámica, entonces lo principal, un sitio web, como ya estamos hablando de internet y ya estamos hablando de que las personas están a un clic, a un, a, a un botón de encontrar nuestra información, entonces nosotros sí estamos ahí para que nos encuentren, Realmente si, nos, eh, si buscan o hacen una pregunta puntual sobre nuestro mercado, ¿voy a estar ahí para atenderlo? Entonces lo principal, ¿debo existir en internet? Si no estoy en internet, no existo, ¿cómo me van a encontrar? La segunda es la, publica, la publicidad y los anuncios. O sea, ya existo en internet, listo, ahorita, ¿cómo les llego a las personas? A los que no me están buscando pero están interesados, listo. Entonces a partir de anuncios que nos brinda Facebook, eh, Google, bueno y finalmente listo tengo mi sitio web logré atraer a las personas cómo es mi gestión comercial realmente si sí estoy eh, practicando la agilidad y la rapidez de esta revolución así es entonces vamos a entrar a ver cada uno de los puntos cuál es el tema del sitio web cuál es el objetivo y cuáles son las herramientas que yo podría utilizar así uh -huh. mismo con el tema de publicidad y el seguimiento comercial, ¿cierto? Sí, es muy importante entender que de pronto sí tenemos página web y lo tenemos como informacional, listo, Existe. Pero realmente tengo las funciones principales para captar la información de esos potenciales clientes o esas, eh, esas personas que me están buscando para luego buscarlos y hacer esa gestión comercial. Entonces, el principal objetivo de mi sitio web es... Registro de prospectos y posicionarnos en Google. ¿Cómo lo hacemos? Con contenido de interés, con campos para que las personas llenen la información. Entonces, si tengo mi página web, pero no tengo esos puntos, existo, pero no sirve. Entonces, tenemos que empezar a hacer que nuestra página web sea útil para nosotros y para nuestra gestión comercial. Así es, entonces, básicamente eso se resume en algo. El objetivo número uno y primordial que debe cumplir un sitio web es que la gente, sus prospectos, sus clientes que están allá afuera buscándolos a ustedes en internet, dejen los datos. Es decir, puedan dejar un comentario, puedan hacer clic y llamarlos directamente o diligenciar un formulario consultándoles a ustedes que quieren, eh, pues, quieren comprar o en qué están interesados. Básicamente es crecer la lista de prospectos eh, a mí me gustaría conocer si alguno de las personas que nos está acompañando tiene página web y cómo es su experiencia y a medida que va corriendo la presentación pues me gustaría leer eh, cuáles son su, sus opiniones y pues eh, qué les ha sucedido con su página web para identificar de pronto en qué podemos estar fallando o qué nos puede estar faltando Ajá. entonces cuéntenos ahí la gente que está me Está aquí en Zoom y la gente que está en redes sociales, los asistentes en redes sociales, compártanos quién por lo menos tiene sitio web, quién ya tiene sitio web. Entonces cuéntenos un poquito, diga yo, levante, bueno, por aquí dice Kali Anand, en mi experiencia solo he visto cotizadores de auto y no he visto cotizadores en línea para clientes de seguros de vida, gastos médicos, empresariales, colectivos. Quiere decir que los agentes seguimos siendo muy importantes para asesorar y dar soluciones financieras. Los clientes no le compran a las compañías, le compran a la gente. Esa es una óptica absolutamente válida y muy interesante que nos da Cali Anand. Gracias, Cali, por compartir tu experiencia. Bueno, vamos a ver qué dice la gente por aquí en nuestro canal de Zoom. Hola, yo, yo pero no vendo en línea, algunos, Michael, eh, los que pasa es que aún no me buscan mucho. Bueno, eso, eso hace parte, digamos que el segundo punto del embudo que hay que aparecer también con contenido, no solamente de interés, sino pautar. Hacer uh -huh. pauta e invertir un poco para poder llevar generar tráfico hacia mi sitio web. cierto Digamos que Facebook es un canal súper espectacular. Para ese tema, yo quiero hacer un, un, un paréntesis aquí cortico. Uh -huh. Nosotros, solamente a la gente que se registró previamente al webinar, solamente los que se registraron, y están en este momento aquí conectados con nosotros porque los tenemos totalmente identificados, eh, vamos a tener una sorpresa al final del webinar, así que no se despeguen hasta el final del webinar, vamos a estar casi hasta las 2 de la tarde o un poco antes, pero van a tener una sorpresa muy especial para que no se despeguen y hablando del tema de revolución digital, los podamos ayudar un poco más allá de lo que estamos hablando en este momento en vivo. Listo, entonces ya hablamos del sitio web, y cuáles son las herramientas que necesito para que eh, me funcione y para que pueda eh, atraer potenciales clientes. Ahorita la publicidad y los anuncios listos ya existo en internet. Eh, ya los que me buscan eh, me encuentran, pero hay mucho, muchas personas que están ahí interesados, mmm, pero de pronto no han hecho la pregunta puntual para encontrarme. Ahí es donde entran la publicidad y los anuncios. Le llegan a esas personas que todavía no están muy decididas o que me están buscando pero no de la forma correcta y los lleva a mi página web. Entonces el objetivo es conseguir prospectos y las herramientas ya nos, está, la, nos las están ofreciendo Facebook y Google y el remarketing. Esto es muy importante y yo sé que a todos nos ha pasado. De pronto cuando hemos buscado um, ropa, zapatos y nos empieza a perseguir luego... Eh, publicidad sobre ese objeto que yo estaba buscando yo digo, pero cómo me tienen chuzado, me tienen investigado, cómo lo saben pues en eso tiene que ver el remarketing es decir, me empiezan a, empezamos a perseguir a todos esos usuarios que estaban interesados pero no me compraron, pero le decimos, vea yo le puedo ofrecer cosas muy buenas le puedo ofrecer eso que está buscando vuelva a mi sitio web entonces la publicidad y los anuncios van muy de la mano a lo que quiero conseguir. Así es, entonces, una vez más, haciendo hincapié en cuál es el objetivo número uno de la publicidad, así como el sitio web, es conseguir más prospectos, es decir, crecer la base de datos de prospectos interesados en los servicios que ustedes ofrecen. Recuerden, el sitio web tiene que estar enfocado en Conseguir datos de la gente interesada, uh -huh. ese es el objetivo, informar está bien, está muy chévere, pero si el objetivo número uno que es conseguir prospectos o más bases de datos no se cumple, no estamos haciendo nada, así que hablen con su proveedor de la página web, si están pensando hacerla, por favor, piensen en ese objetivo y cuando hagan publicidad, el objetivo número uno, más allá de darse a conocer, uh -huh. es conseguir información de prospectos interesados, ese es el objetivo. Uh -huh. Porque de pronto esas personas que llegan a mi página no me compran hoy, pero más adelante los puedo volver a contactar y decirles, vea, también tengo esto para ofrecérselo, mm, o oh, mire, estamos eh, renovando, estamos innovando en esta sección que usted se interesó tanto anteriormente. Entonces por eso siempre tenemos que quedar con los datos de esas personas. Y finalmente, algo que es muy humano, que es la gestión comercial. Entonces, ¿qué estoy haciendo todo con todos esos datos que me están llegando? ¿Qué estoy haciendo con todas esas personas que están dejando su información porque están interesadas en mi producto o en mi servicio? Entonces, ahí el objetivo es agendar, realizar seguimiento y obviamente convertirlos en clientes. Para eso existen herramientas como Calendary y seguros Son herramientas que nos ayudan a a hacerle seguimiento, a tener a ese cliente conectado, enchufado con mi servicio y eh, no lo dejo en el limbo. Ajá. Entonces, ustedes saben más que nosotros de este tema de gestión comercial, pero básicamente es coger toda esa base de datos que me está llegando a través de mi sitio web, a través de la publicidad que estoy haciendo. El objetivo es concretar citas, concretar eh, agendas, sean virtuales, sean presenciales, Digamos que eso depende del nivel de servicio que ustedes quieran brindar, pero básicamente es agendar, hacer seguimiento y convertir esos prospectos, por supuesto, en clientes. Les contamos que nosotros desde el equipo de SoftSeguros, uh -huh. básicamente toda la gestión comercial la hacemos de manera virtual. Estamos basados en nuestra, digamos que nuestra compañía está basada en Colombia y atendemos actualmente 14 países, incluidos el sur de Estados Unidos, todo de manera virtual con herramientas como están, como estamos mostrando aquí. Calendly es una herramienta, que, esa que está resaltada en rojo, pónganle mucho cuidado, es una herramienta totalmente gratuita, Calendly, que se conecta con sus calendarios de Google, de Outlook, bueno, el calendario, para que sus prospectos puedan agendar las citas eh, de manera automática y de manera gratuita. Entonces, anótenla ahí, tómense 30 segundos, cojan un lapicero, hagan, un, eh, bueno, hagan una captura de pantalla, o si quieren, pónganlo ahí con un lapicero, y, pues lápiz y papel, y anoten esta herramienta, así como Subseguros, que sirve también para coger toda esta información como agente de seguros y tenerla, digamos que llevarla a un nivel superior, tenerla toda controlada en un, en, en un solo lugar, con informes, con el, digamos que control de todos los procesos exactamente que quiere, tiene que eh, tener una ahora no, sobra decir que esta herramienta se puede conectar con mi sitio web entonces, no son dos herramientas distintas, sino en una sola ya las personas van a poder encontrarme y agendarme. Ok. Bueno, en este momento eh, nos gustaría mucho que hagan este ejercicio. Eh, principalmente que describan a su cliente ideal. ¿Cómo es ese cliente ideal? ¿Cómo se comporta? ¿Qué le gusta? ¿Qué hace normalmente? ¿Cómo es su cotidianidad? Yeah. Lo siguiente es que identifiquen qué canales están usando actualmente para conseguirlos, para llegar a, esos, a sus clientes potenciales. Y lo tercero, listo, que identifiquen nuevos canales, dónde los pueden encontrar partiendo de ese comportamiento. Ya sabemos que los clientes se diferencian por edades, por actividades, entonces identificar qué canal puede, eh, puede llegar más fácil según su, su comportamiento. Entonces tenemos... Tres tareas puntuales, las, si las quiere, las puede hacer en este momento. Si no, arranque a hacer el ejercicio que le estamos planteando en este momento, pero termínelo, por favor, porque esto hace parte, digamos que, de, de, de, de, de la base fundamental para poder tener una muy buena presencia en Internet es identificar cuál es su cliente ideal, ¿cierto? Si quiere algún dibujo, tome los colores de su hijo, de su hija, de su sobrino, Dibújelo, póngale las características que, de las cuales digamos que son su cliente ideal porque eso finalmente le va a ayudar en, la, en el momento que usted haga publicidad buscando vender más seguros. Ese dibujito que le estamos planteando hacer le va a servir como base para segmentar el público al cual usted quiere llegar. Ese es el primer paso. El segundo paso es, diga actualmente usted qué canales está usando para comunicarse o tener más clientes. Lo estás haciendo a través de relaciones públicas, está yendo a eventos, está mandando emails, está haciendo llamadas a bases de datos que se consiguió. Cuéntenos o cuéntese a usted mismo qué está haciendo actualmente para tener más y mejores clientes en seguros. Y finalmente después de eso, diga dónde puede encontrar a más clientes. Si no es, seguramente no estamos usando todos los canales que deberíamos usar. Entonces, una vez haga esa descripción del cliente y diga usted qué está usando, pues con base a eso, mire dónde puede obtener más clientes. Si es internet, está bien. Si es pauta publicitaria, está bien. Pero cuéntese, sobre todo para que vaya dibujando el camino que va a tomar de aquí en adelante. No, algo que le pueda ayudar para este ejercicio es coja a su cliente estrella y desenglose todo su comportamiento que le gusta hacer. Tiene familia, no tiene familia, pero entonces parta de ese cliente estrella. Listo. Bueno, este es un ejercicio que les queda a ustedes. Esta es parte fundamental de la estrategia digital. Entonces no la echen en saco roto y háganla. Ahorita, bueno, nosotros estábamos hablando de una sorpresa. Eh, la sorpresa es que, primero que todo, les vamos a compartir una guía para que den los primeros pasos en el mundo digital, para que den los primeros pasos para vender en Internet. Así es, Eso, hemos preparado una sorpresa basados en una capacitación que hicimos hace poco, ¿cierto? Digamos que hay tres puntos específicos que usted debería tener eh, en cuenta y tomar a la acción también para vender en por internet, específicamente a través de un canal muy importante que es Facebook. cierto. Le vamos a regalar ese ebook, hicimos un libro electrónico, el cual también tiene, digamos que texto, tiene algunas imágenes, tiene unas explicaciones y tiene un link que lo va a llevar al video explicativo de todo ese tema. Entonces, la gente que se registró, solamente la gente que se registró al webinar va a tener en su correo electrónico, es el libro electrónico que le vamos a compartir que también lo puede llevar a un video explicativo de el paso a paso que usted debería seguir para empezar a hacer pauta publicitaria y algunos eh, digamos que elementos específicos para empezar a vender más por internet a aprovechar más ese canal y de manera adicional esta es la primera sorpresa pero de ahí tenemos dos en uno vamos a rifar cierto de manera aleatoria eso lo van a ver en nuestras redes sociales la próxima semana, así que estén súper pendientes. Vamos a regalar una asesoría e implementación de su primera campaña publicitaria en Facebook, ¿cierto? Para vender ex exclusivamente seguros. Entonces, la gente que está ahí, por favor, si se registraron en el webinar, están súper ganadores porque ya entran dentro de la rifa, ¿cierto? De manera aleatoria, a través de una herramienta que existe en Internet, que ustedes también la pueden usar, vamos a elegir al ganador de una asesoría por parte de nuestro equipo de trabajo de marketing de SoftSeguros. Así que no se despeguen porque la próxima semana lo vamos a rifar y vamos a hacer esa asesoría. Listo, bueno. La, lo más importante que tiene que quedar de, de, esta, de esta videoconferencia es que realmente nos empiece a picar ese interés por vender por internet porque ahorita todo lo hacemos a través de nuestro computador, de nuestro celular, toda la información que queremos encontrar la encontramos a un clic, todo lo que compramos lo encontramos a un clic, entonces comencemos a adaptarnos a esta revolución, comencemos a brindar una experiencia diferente a nuestros usuarios y una experiencia también diferente para nosotros, porque el internet nos está facilitando eh, nuestras ventas. Entonces, es comencemos, comencemos, demos los primeros pasos, no tengamos miedo y hagámoslo. Así es. Bueno, señores, y teníamos esta diapositiva adicional, creo que no, ahí me devolví. Vamos a ver, bueno, pregúntese y escriba. Ay. Perfecto, ahí están nos, nuestros datos. Si quieren conocer un poco más de Sobseguros, esto, esto es Academia de Sobseguros. si quieren conocer un poco más de Sobseguros, simplemente ingresen a www.sofseguros.com. También están ahí eh, nuestros contactos por si quieren probar de manera gratuita. También una herramienta que les va a ayudar mucho en la gestión administrativa y comercial de toda la base de datos y todas las comisiones y todo, digamos que todos los elementos de trabajo en la operación diaria. Si quieren conocer un poco más de esos seguros, ahí están nuestros datos y vamos a par parar de compartir pantalla para ir nuevamente Daniela y yo en cámara. Vamos, pues, por acá. A ver, captura de pantalla. Yo creo que ahí estamos. Sí. Bueno, Dani. Perfecto. ¿Ahí nos están viendo otra vez o no? Juan de la Osa dice... Bueno, ¿ahí nos están viendo otra vez? ¿Sí? Creo que sí, ¿cierto? Perfecto. Con Juan de la Osa nos comunicaremos vía inbox. Exacto. Juan de la Osa, escríbenos por ahí por inbox para mirar cómo hacemos y que puedas tener el ebook el e book si sí, efectivamente no alcanzaste el registro. Pero qué bueno, de verdad, escucharlos y leerlos, sobre todo, eh, digamos que todos sus comentarios. Por ahí hay gente que está muy adelantada, hay gente que todavía no, hay gente que es un poco más tímida. Pero bueno, lo importante es que estas charlas es como esta y digamos que discusiones en comunidad, que eso es lo que estamos haciendo, permitir una discusión en comunidad entre ustedes, que son los profesionales en seguros. Nosotros somos profesionales en temas de software, de marketing, ¿cierto? Y queremos ayudarlos a que ustedes básicamente estén más organizados, pero que puedan vender más. Conéctense con nuestros artículos de cómo vender más seguros también en www.sofseguros.com. Tenemos unos artículos súper interesantes para ustedes. Hemos escrito alrededor de 40 artículos que les van a enseñar técnicas puntuales eh, para que ustedes puedan aprovechar más este canal digital. Dani. Uh -huh. No está de más decirles que por medio de nuestros canales pueden seguir haciéndonos preguntas, inquietudes eh, sobre página web, ...sobre cómo empiezo mi estrategia digital... ...ahí vamos a estar para contestarles... ...así es... ...David, nos vamos a comunicar contigo... ...David Camilo Espitia... Eh, ...dice algo es de descuento en el software... ...seguramente, eh, bueno, ya, ya te van a conversar... ...por el inbox... ...para que, eh, digamos que puedas ingresar de una vez... ...David, si nos estás escuchando ahí todavía... ...ingresa ya a www.softseguros.com... ...o www.softseguros.com... ...ahí puedes probar de manera gratuita, rápido... Simplemente dejas tus datos y empiezas a probar subseguros para ver si es la herramienta que tú esperas para llevar a tu agencia de seguros a otro nivel. Pues bueno, señores, esto es Academia de Subseguros. Hoy es viernes 20, 20 ya de septiembre. Fue pues, pucha. Bueno, bueno, eso no es una grosería para que no van a creer que estoy diciendo groserías en vivo. No, no. Eso es una expresión, digamos que estoy emocionado eh, porque este año va súper rápido. Hemos hecho grandes cosas. El equipo de trabajo de subseguros. Eh, sigue creciendo, sigue volviéndose cada vez más experto para que ustedes estén más organizados y vendan más. Por eso eh, hay asesorías como esta, ¿cierto? Y por eso vamos a reactivar nuevamente la Academia de seguros en vivo y la próxima semana vamos a tener una capacitación en vivo muy interesante a la cual se pueden eh, ¿Sumar? Sí, sumar para la gente que está probando, a la gente que quiere reforzar algunos temas de Academia de seguros La próxima semana vamos a tener una, una capacitación en vivo y en octubre viene un tema muy interesante para todos ustedes que no se pueden perder. Hay un experto internacional. Él ha sido, eh, él ha sido también, digamos que alto comisionado del gobierno para del gobierno colombiano en Europa, cierto, por temas legales. Es un abogado experto en pues en temáticas de, de digamos que empresas familiares. Nosotros sabemos y conocemos que nuestro sector, el sector de agencias de seguros Generalmente son empresas muy familiares o que se formaron gracias a que mi papá, mi mamá, o hace muchos años, alguien la fundó y yo, digamos que, decidí Bien. también tomar ese camino y, y seguirla. Exacto, como la herencia. Entonces, vamos a tener un tema específico eh, en temas legales con Eric Duport Jaramillo. Lo pueden buscar ahí en LinkedIn o en LinkedIn para que ustedes puedan conocer un poco más de quién es este personaje. Sin embargo vean nuestras redes sociales porque les vamos a estar invitando. Es una conversación con un experto en temas jurídicos para el tipo de empresas que ustedes tienen, además porque tiene experiencia en el sector asegurador. Entonces, vamos a tener una conversación con él muy interesante. Por allá el viernes, 20, no, 18 de octubre, vamos a tener una conversación en vivo con Eric Duport Jaramillo. Él es experto en temas legales para empresas como las de ustedes, así que no se lo pierdan. Los queremos mucho, Dani, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar conectados y los seguiremos esperando. Así es, chao, chao, un abrazo cuídense mucho, pórtense bien y que les rinda este viernes, los queremos mucho. Y feliz Día del Amor y de la Amistad, además, uh -huh. bueno, en nuestro país estamos celebrando, San Valentín, lo que quieran, pero quédense ámense y hagan las cosas lo mejor, así como lo vienen haciendo. Los queremos mucho, gracias a todos, chao, chao, nos vemos en una próxima oportunidad, la próxima semana en Academia Sobsegur. Hasta luego.